Porque si, quieres, si, si Ruth hubiese querido montar un OnlyFans o, o, o algo relacionado con, con, con vender su cuerpo, seguramente le hubiese ido muy bien. ¿Por qué? Porque ahí estaba su avatar. Pero ella no quería eso, ella quería crear un negocio lucrativo, con el que poder ayudar a otras personas y además generar ingresos con ello. Entonces, no pagan las facturas, porque yo ahora mismo podría, perfectamente, quitarme la camiseta, bajarme los pantalones, hacerme una foto, subirle a Instagram y tener cientos y miles de likes. ¿Es posible crear un negocio online sin tener seguidores ni presencia en redes sociales? Y para que entiendas este concepto, quiero, quiero contarte la historia de Ruth, que además la entrevisté el otro día, y quizás ahora veas a Ruth ¿no? Que... Hostia, he hecho un lanzamiento seguido la metodología del incubador, del incubador lanzamiento y la factura más de 47.000 euros sin ni siquiera tener el producto creado. Para. Para, porque te voy a contar la historia y vas a alucinar. Espero que esto no salga de aquí. Ruth, por si no viste el directo, es una chica de... Joven, 25 años, además muy exuberante, muy guapa. De hecho, cuando. Bueno. Yo, al final, da la casualidad de que también es, es, es mi amiga. Y sí que es cierto que compartimos, bueno, pues a veces vamos, salimos juntos a, a bailar, ¿no? Que a los dos nos gusta, nos gusta bailar. Y a cada paso que da. crujen cueños. Es como que. súper, súper exuberante. Y si a eso le subas, que además. Ella empezó en sus redes sociales bailando. Te casas ¿Qué pasó? Chica guapa, chica que baila. ¡Bum! Más de 500.000 seguidores en sus redes sociales. Más de 500.000 eh, seguidores en sus redes sociales. Redes sociales de seguidores. Y dirás, wow ¡Qué guay! Yo también quiero eso. Entonces, ella quiere crear su negocio online. Quiere, quiere poder tener un estilo de vida libre, un estilo de vida donde poder elegir, elegir dónde irse de vacaciones, cuándo irse, con quién, qué planes hacer con su pareja. Pero se da cuenta de que esas 500.000 personas no eran su avatar. No le iban a comprar el producto que ella tenía. ¿Por qué?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 No quería vender su cuerpo, quería vender un producto digital. Y entonces se dio cuenta de que los seguidores no pagan las facturas, de que nada te sirve tener una comunidad con un millón de seguidores, si no son tu matar. Así que en este lanzamiento lo que le dije a Ruth es, Ruth, olvídate de eso. De nada me sirve 500.000 seguidores que son y Hablando mal y feo, y no hay nada malo con esto, pero son 500.000 tíos que buscan verte bailar o que buscan excitarse con tu cuerpo. No hay nada de malo, de verdad. Imaginar es gratis, no hay nada de malo con eso. Pero no son tu Y esto es muy loco porque este lanzamiento que hizo Ruth, siguiendo la metodología de la incubadora de lanzamientos, no lo hizo desde su cuenta principal con más de no sé cuántos 500.000 de seguidores. Lo hizo desde una cuenta de reciente creación. ¿Y cuál fue el resultado? Más de 47.000 euros en 7 días, sin tener el producto creado. Puedes ir a verlo, que el otro día la entrevisté. Y salían sus palabras de su boca, por eso documento todo, porque sé que es muy loco, sé que es muy loco decirte que hay una persona que puede generar 90.000 euros en 4 días. Son cantidades locas. Que quizás es la primera vez que me ve y dice, este tío está... ¿Qué se ha tomado? ¿Qué hay en ese vaso? Pero es una realidad. Está aconteciendo. No sé por cuánto tiempo más, no sé si dos, tres, no lo sé. Hoy está pasando. Y lo estás viendo. Delante tuya. Entonces, lo que quiero que te quedes con esto es que los seguidores no pagan las facturas. Los seguidores no pagan las facturas, porque yo ahora mismo podría perfectamente quitarme la camiseta, bajarme los pantalones, hacerme una foto, subirle a Instagram y tener cientos y miles de likes. ¿Para qué? Porque además esto te puede jugar una mala pasada y te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia de hace años atrás, que incluso me da vergüenza contártela pero quiero que entiendas de qué va todo esto. Yo recuerdo cuando estaba comenzando las redes sociales, hace ya muchísimo tiempo atrás, cinco, seis, seis años más o menos, una cosa así, ¿no? seis años. Entonces yo empecé algo tímido, subiendo, pues, no fotos mías, subía reflexiones, subía fotos que encontraba por ahí, en Instagram. Y entonces un día, había salido del gimnasio, me veía fuerte, y decido, y decido hacerme una foto frente al espejo, sin camiseta, y la posta yo. En ese momento, esa foto tiene 20 veces más de likes, de me gusta, que lo que yo venía teniendo. Y entonces, a mi cerebro, le y empiezo a crear asociaciones. ¿Qué tipo de asociaciones? Asocio, que más light, que más me gusta, vienen derivados si subo este tipo de contenido. Sin camiseta y que... Y entonces entra en un bu bucle mi ego cada vez por ganar más. Y... y si antes simplemente te quitabas la camiseta, ahora tratas de que se te vea un pie. Y si antes se te veía un pie, ahora se te veía la rodilla. Y quieres ir a más, más, más, más, más. porque qué entras en un bucle de ego? De pensar que más likes que más me gusta o que más seguidores te van a ayudar a crear tu negocio online. Y es muy loco todo esto cuando descubres que los seguidores no pagan las facturas. Es mi cliente Orlando, el cual no sabía ni lo que era un reel. Que, Oye, Orlando, tenemos que subir un par de reels eh, a la semana. ¿Y la semana ¿Eso no es lo de...? El ring de pesca. Y un nuevo reel. mira, te lo explico muy sencillo. Post, historias, reel, reel, vídeo, así en formato 9.16 que se sube, máxima duración 60 segundos. No sabía ni lo que era un reel. Y luego no va el tío, decidiendo la metodología del encuadre de lanzamientos, hace su lanzamiento. Y con menos de 200 seguidores en redes sociales, factura más de 90.000 euros en 4 días. ¿Has escuchado bien? 90.000 euros en 4 días. Son como 20.000 euros al día. Qué loco todo esto. Qué loco que una persona con menos de 200 seguidores pueda facturar más de 20.000 euros al día. No sé, quizás soy al único que le parece que esto es una locura. Pero dime a día de hoy, ¿dónde puedes crear un negocio online lucrativo? Es decir, me a negocio online, de crea tu tienda, créame, métete en esta cosa de networking. Pero lucrativo, que ayudes al resto y que además recibas ingresos por ello. Muy pocos. Y además que dejen este margen de beneficio. ¿Pero por qué yo no creo o, o hago estos directos en mi cuenta de Instagram con más de 30.000 personas que me siguen? Porque yo no quiero hablarle a ellos. Yo quiero hablarte a, a, a hablarte a ti que me estás viendo. Yo no quiero que me vea la gente que simplemente me sigue por cotillear, por saber cómo me va mi vida, por saber en qué país estoy. Yo no quiero hablarle a ellos. Yo quiero hablarte a ti que eres mi avatar, que quieres crear un negocio online para poder tener un estilo de vida mejor, pasar más tiempo con tus hijos, con tu familia, poder viajar más, a ti, no a ellos. Y sé que si hiciese un directo por esa cuenta, podrían haber 300, 400 personas con él. El... ¡Da igual! Porque los seguidores no pagan las facturas. Quiero que te quedes con eso. Por eso hay casos tan locos como por ejemplo en New Orleans. Con 200 seguidores facturar más de 90.000 euros en 4 días. Lo tienes documentado en mi canal de YouTube. Lo que sí es cierto y debo confesarte. Es que uno de los efectos colaterales de los lanzamientos es ganar seguidores. Pero el foco no está en ganar seguidores. El foco está en tener ventas de tu producto digital. Porque una vez que tengas ventas de tu producto digital, los seguidores vienen de la mano. Es un efecto colateral. Pero el error está en querer poner el foco en quiero crear una comunidad y quiero ganar seguidores para después vender. ¡No! ¡Vende! Céntrate en vender tu producto digital porque a colación de esto, efecto colateral, vendrán los seguidores. Por ejemplo, Daniela y Luis. Daniela y Luis, por cada lanzamiento que hacen, suben su cuenta más de 4.000 seguidores. Por cada lanzamiento, más de 4.000 seguidores. Pero ellos no se centran en ganar seguidores. Ellos se centran en tener ventas de su producto. Los seguidores son una consecuencia de eso. Entonces, por cada lanzamiento son 30, 31, por ejemplo el último, no 31.000 euros y 4.000 seguidores. Pero el foco está en generar eso, el dinero, las ventas de su producto. Los seguidores son una consecuencia del lanzamiento. Una consecuencia.